Cuando yo tomo una vaca o un toro, nosotros vemos un pajarito que se pone arriba. Ese pajarito se está alimentando, ok, de la pulga que tiene la vaca, del toro, pero también la vaca y el toro se benefician. Entonces, se da esta dualidad a través del concepto parásito. Si lo llevamos a la rentabilidad, nos pasa a nosotros. Muy común, cuando yo tengo en mi zona una universidad, o pues cuando yo sé que van a hacer una universidad cerca, entonces yo tengo un nicho de mercado que está muy latente, que son el tema de los estudiantes. Y para los estudiantes... Hago mi edificación. Los estudiantes sabemos que se van a las 8 de la mañana y entran a las 8 de la noche. No necesitan mucho espacio. Lo que necesitan es estar cerca de la universidad. Entonces, ¿qué hago? Hago en mi, en mi terreno, que quizás me pueden caber 8, eh, 10 apartamentos grandes. Pues no hago 10 apartamentos grandes, sino que hago 20 chiquitos. Le bajo el costo a la unidad para que ellos puedan tener accesibilidad. Y los padres, ojo, y los padres pues pagan porque el hijo te cerca.